Para mí el 11 de julio es un momento que marcó la historia de Cuba. Es un momento que nunca había sucedido en los 62 años que llevamos de, de dictadura. Es un, un mensaje directo y bien alto y claro del pueblo de que ya no aguanta más. Yo me entero de las manifestaciones Porque me despierto Y cuando yo siempre me, que me despierto Me conecto, ¿no? Para saber cómo está el mundo Y vi que la gente en San Antonio Se había lanzado Que se habían lanzado pidiendo un cambio Pidiendo que se les escuchara pide, Que están cansados de pasar hambre y miseria Porque es lo que se está pasando ahora mismo en Cuba El pueblo cubano Hay hambre y miseria Y una crisis sanitaria total Y nada Decidí, yo dije Yo voy a salir a la calle Tengo que hacer algo yo tengo que aportar mi grano de arena, reclamar. Y decidimos lo del ICRT, bueno, una vez que me encuentro con estos muchachos me lo comunican y yo lo decido también que, ya que yo soy actor, soy artista, qué mejor lugar que el ICRT, que tiene que ver con nosotros y que se nos ha negado por demasiado tiempo un derecho a réplica en los programas de, hacer, de Hacemos Cuba, que este hombre, Humberto López, habla, habla, difama, difama y nunca hay una, una posibilidad de réplica, de respuesta. A internet! A internet! ¡Queremos saber la verdad! ¡Queremos saber la verdad! Bueno, nada, estamos parados ahí y cuando vimos que no salía nadie a conversar con nosotros, bueno, empezamos a, a, a reclamar nuestros derechos, a expresarnos de que queremos la verdad, eh, pongan el internet, dennos derecho a réplica, Viva Cuba, abajo el bloqueo Y cosas así estábamos diciendo Hasta que bueno, nada Salió toda una ligada de respuestas rápidas Trabajadores del, del ICRT Y por supuesto, muchos agentes de seguridad del estado Enseguida sacaron todas sus banderas Yo le dije a una señora Danos banderas a nosotros, somos cubanos igual que ustedes Pero no, para ustedes no O sea, no, no somos, para ellos nosotros no somos cubanos y ahí entonces nos sentamos pacíficamente, nos empezaron a hacer un, todo un cerco y todo el tiempo nosotros estuvimos pacíficamente sentados, en ningún momento tuvimos un, un gesto de violencia ni tan siquiera verbal. Y ellos nos estaban comiendo y nos fueron y nos, y nos incitaban, suban, entren, o sea, para, para poder darnos golpes y para poder te, tener delitos de acusarnos. ¿no? Pero nosotros estábamos claros de lo que queríamos y lo que queríamos era un diálogo. Y la impotencia de ellos llegó a un límite en el que ya ah, nos fueron arriba. Un muchacho que pasaba, que así comenzó toda la, la, la violencia, eh, Javier, Javier Pérez se llama, un muchacho, vio que estaban agarrando a otro, agrediéndolo, y él simplemente le dijo al Seguridad del Estado, mira, no, no lo maltrates, y ya por eso lo cogieron por el cuello, le dieron una galleta, lo levantaron el peso, lo tiraron contra el maletero de un lado, lo metieron dentro del lado y... Se lo llevaron. Y yo veo que Danielito, Junior, Raúl, sí se quedan sentados y yo me quedo sentado al lado de ellos. Yo no me puedo mover de aquí. Autoseguidos nos levantan en peso, a mí me torcieron el brazo tratando de, de, de fracturármelo, me cogieron por el cuello al punto de casi asfixiarme. A Raúlito igual, a Junior igual. Fue todo violento, eran cuatro o 5 personas. Yo no veía odio en los ojos, sin embargo, yo les miraba a los ojos y no veía odio en ellos. Yo veía, eh, eh, la mirada estaba vacía, ¿sabes? Es como si estuvieras mirando una máquina. Y entonces, entre esa violencia, eh, lanzan a Raulito para el camión, lanzan a Junior y me lanzan a mí. Mi cabeza pasó a 10 centímetros del borde del camión, algo así. Que yo me mericé, me puse blanco porque dije, se me pudo haber rajado la cabeza aquí, haberme desangrado aquí y no pasaba nada. Llegamos al privat y me acuerdo que que ya estaban los policías esperándonos El señor nos dice en el camión que, que, con, que con de ahí, que una vez que llegamos ahí, ya que no podemos sacar los teléfonos, no podemos hablar nada. Y bueno, nada, los oficiales de ciudad de Estado terminan su reunión y comienzan los interrogatorios. En los interrogatorios la clásica la clásica estrategia de la, de la ciudad de Estado. De que tratar de, de primero dar una como una especie de, de adoctrinamiento revolucionario de que mira que la revolución que está pasando muchos trabajos, de que eso es, eh, eso es pagado y citado por el imperio, de ocultar que, que no era una manifestación, que que me había dicho eso a mí. A mí trataron de, de, de comprarme. A ver, no creo que. a ver, no es correcto. A mí me ofrecieron, eh, tú sabes, eh, desenvolvimiento En mi carrera como actor, como escritor Todas esas estrategias de ellos Porque como era la primera vez que ellos entraba en sus radales, ellos no sabían quién era yo Hasta que, por supuesto, parece que se informaron y, y me ofrecieron eso De que, mira, yo te puedo ayudar muchísimo en tu carrera Bla, bla, bla y yo le dije que no Que, que, yo, ni, que yo no trabajo con, con, con el gobierno Yo no trabajo con dictadores Yo tengo mis principios y mis conceptos Que no los pienso cambiar me preguntaron qué, qué yo quería yo le dije que yo quería un país soberano, un país con libertad. Que yo quería que mi pueblo no pasara más hambre ni necesidad. Que el cubano pudiera vivir de su salario, de, que el cubano pudiera ir a un hotel, pasear, tener calidad de vida. Trataron de ponerme el delito de, de, de desorden público, de... de can, eh, sí, desorden público, ajá. ¿eh? Pero yo decía dije que no, que... Eh, me, que no, que yo no había cometido en ningún momento ese delito y tal es el caso que nos tuvieron que soltar al otro día a de que sé que la, nuestras amistades, las redes sociales, familiares hicieron una presión fuerte y que el mundo entero vio de la forma que nosotros nos arrestan violentamente con golpes, con, con agresiones físicas y ellos sabían que eso salió porque había una prensa, había prensa extranjera ahí que uno de los, de los fotógrafos de la prensa extranjera lo golpearon muy fuerte, y un policía estaba al lado de él, cuando lo y no hizo nada. Yo lo que quiero es que, que, que ellos reconozcan y que haya un... un y que el, el, el paso hacia la democracia sea pacífico, que no haya más violencia Que no que no haya más represión Que reconozcan que si en 62 años no ha funcionado No va a funcionar ¡Cambia! Deja esa mentalidad ortodoxa que no, que no funciona A ver, no funciona para el pueblo Para ellos sí, viven como millonarios ¿En qué otro lugar del mundo ellos van a vivir? Como millonarios Sin trabajar, sin hacer nada Porque no hacen nada Reconocer que que tenemos que abrirnos al mundo, Cuba se tiene que abrir al mundo, Cuba tiene que, que, que tener libre comercio, dejar que las personas se, se desarrollen, no, no poner tantos obstáculos, dejar que la juventud se implique más, eh, eso es lo que quiero yo.